Oh, oh, Amigos, bienvenidos a LDP Magazine, hoy como cada jueves nos tomamos mundo, viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Esta vez para conversar con muchos amigos que vienen de distintas partes, de Concepción, de acá de Santiago y de otras partes, porque están en lo que es eh, dibujos que hablan cinco. Pero vamos a comenzar saludando a nuestra panelista estrella. ¿Cómo estás, Josi? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, con harto trabajo por senda desaparecida. Pero, sí. pero bien, contenta, filaño nuevo a todos andaba desaparecida totalmente hace como un mes que no venía como <risa> dos o tres meses que no, no venía sí ya pero ahora ahora ya me puse las pilas voy a empezar a venir de nuevo sí, bueno y saludando aquí a todos los chiquillos sí, sí los vamos a ir presentando de a poco uh -huh. vamos a saludar a terrence que en este minuto está en la playa en la playa de estacionamiento de su casa <risa> dibujando así que un abrazo terrence te queremos y te esperamos para la próxima semana y ánimo porque hay que entregar de aquí el martes compadre, así que harto café a la avena, no, no, no, no aguante nada. Empecemos para acá con los amigos. Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí en el acá. micrófono, yo creo que ahí te escuchan todos. Ahora sí. Juntos. Eh, sí. sí. Junto. Junto. Punto. Ahí, ahí estamos. Ahí ya. Ahí, sí, ahí sí. sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, sin mayores problemas. Tranquilo en casa. En mi familia sí. en San Clemente. Uh -huh. Con calores de muy altos por sí. esa zona. Sí y aquí eh, justamente compartiendo con todos los eh, compañeras y compañeros ¿m? dentro del mundo de la piñeta ¿no? así es vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Vicente Plaza cómo estás Vicente ahí tienes el micrófono para que lo tomes y tú hagas el honor de presentar a nuestra distinguida gente que viene desde Concepción sí muchas gracias Roberto por invitarnos eh... sí en el... En dibujos que hablan este año tenemos eh, invitada a la ciudad de Concepción ¿Ya? que estamos muy contentos con esa con, el, con poder realizar eso ¿Mm -hmm. y acá están con nosotros y Romina Peña ya ella es ilustradora es fancinera de señorita eh, al micrófono sí justamente no muerde muerde eh. bien eh, Paula Martínez que también es autora de fanzine ilustradora sí. No sean ha no, con, con voz nomás nomás. Eh, sí, sí, bien pegado al micrófono, para que se escuche. Claro, y Jorge Monsalves, que es un investigador, ¿Ya? también concepcionano o penquista, uh -huh. como quieran, eh, que ahora ellos tres han estado en una mesa de ponencias con el tema de Concepción, uh -huh. y mostraron sus propios trabajos y los trabajos de la, de la gente de allá de los autores de fanzines y, y, y son extraordinarios sí, merecen que acá los conozcamos y los difundamos eh, porque es un gran, gran nivel el que, el que vimos y Jorge nos habló del libro eh, que es muy bueno que se llama Líneas de Fuga ¿Sí? es un análisis de ese libro bueno, y eh, eh, que hablen ellos. Vamos a empezar de a poco, vamos a ir empezando de a poquito, de a poquito. Tenemos que recordar, chicos, que ya está LDP Magazine 77 con un especial de Jean Henson, que por ahí lo va a tirar nuestro amigo Gonzalo que no lo hemos saludado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, primero que todo, feliz año. Va a ser tenerlos acá feliz nuevamente año. y éxito en este nuevo Periplo año 2020 para ustedes y nos van a tener que aguantar todo el año con lo que estoy el sí, Con calor chiste. Con, con calor y con frío. Así que vamos a tener una máquina de café ahí para la año. Sí, eh, sí. Entonces chicos recuerden que ya está el número 77 de LDP Magazine dedicado a Jim Henson. Producimos esta publicación dedicada a Jim Henson y todas sus creaciones desde eh, los primeras. Eh, Obras de Henson pasando por la policía, pasando por Plaza Sésamo, llegando al Cristal Oscuro, el Laberinto y todo la, toda la cosmología de criaturas, bichos, de trapos que hizo, que es muy inteligente lo que él hizo y la manera en que llegó al público. Y que nosotros también ya tuvimos un especial de, de acá en LDP Magazine en vivo, que fue bastante bien recibido. Antepasada, sí, antepasada, así que fue para eh, diciembre, sí, que estuvo muy bueno, eso, ¿verdad, Gonzalo? Estuvo buenísimo y la gente respondió muy, pero muy satisfactoriamente al capítulo de Jim Henson. Sí, ya, entonces vamos a comenzar antes, bueno, vamos a directo en dos bloques, vamos a empezar hablando con nuestro eh, amigo Hernán. Eh, va vamos a hablar, Hernán, eh, sobre Santiago, o sea, cómo se proyectan las ciudades en los cómics, un poquitito. Y eso podemos vamos en la cuchara, o que la idea es que entre todos conversemos, que no nos quedemos callados. Ya. Allá así que. Ya, Ayato, así que... No. Bien pegado el micrófono, eso. Bueno, Santiago, Valparaíso, Concepción, Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cuando están reflejadas las, eh, los dibujos dentro de estas ciudades, uh -huh. en eh, cualquiera de ellas, um, nosotros como latinoamericanos tenemos las apropiaciones desde afuera, uh -huh. ¿ya? ha habido un flujo constante de elementos. Las ciudades en Latinoamérica, en Chile, por supuesto, son un, digamos, una serie de constantes que vienen desde las metrópolis. Uh -huh. Pero acá las adecuamos. ¿Mm? Primero se establece la letra, se establece el plano, se trata de algún tipo de, digamos, de legalidad dentro de lo que es la ciudad, pero posteriormente esta legalidad eh, ya no es tal. Empiezan a entrecruzarse las cosas, empiezan a abrirse nuevos elementos, lo que era planificado ya no es planificado ¿hm? y... Las viñetas hablan mucho de eso. Las historietas, los cómics de Latinoamérica hablan justamente del aspecto de la ciudad, pero ya no desde un punto de vista ordenado, sino más bien lo contrario, lo desordenado, lo que es extraño a lo que es la norma, la letra, la legislación, etc. En muchos casos es así. Inclusive, eh, aquellos, aquellos historietas que son digamos un poco más conservadora estoy, estoy pensando por ejemplo en Lucas ya y en Valparaíso igual de todas maneras tiene ese elemento de retrato pero también un retrato que de alguna manera establece el desorden de esa legalidad que él de alguna u otra manera sigue, a pesar de todo está ahí ¿Mm? juga también lo toma y juega bastante más en el puerto más allá de Lucas Mm, sí, Juca de hecho lo que hace es establecer una serie de iconografías Que toma elementos de la cultura pop ¿ya? O sea, La guerra de las galaxias, Chapulín Colorado ya el Robocop, una serie de elementos Bachman, hay una, una que se llama Barzaman Que salió en un ya muy, muy simpático eh, El Trash Comics también salió en faccine. Todo eso... Fue bastante importante dentro del puerto en su, en su primera época, o sea, estoy hablando fines de los mediados, de los 80 hacia arriba. Más ¿eh? o menos el trash comic viene del año 88, 89 aproximadamente. ¿eh? Eh, y el asunto es que, de alguna u otra manera, la ciudad es un elemento vivo dentro de lo que es el aspecto del dibujo. ¿Quién más? Eh, Temo Lobos tiene un por ejemplo ilustra ¿ya? Eh, la historia secreta de Santiago. ¿Mm? Y dentro de ello hay ciertos aspectos que eh, todavía hoy se establecen. Me parece que hay una imagen por ahí, la primera. ¿De qué año es esto? Mm, para decirte verdad no no recuerdo muy ¿Ya? bien, ¿ya? Son los 70 parece, no.. Ah, mm. El micrófono, el micrófono. Ah. El micrófono activado ah. <risa> Ahí. Ah. Ahí sí. Ahora sí. Eso es mediados de los 70 Sí, sí, sí, por... sí eso sí. Me, me estaba acordando que... Sí, sí. Eso. Esa es justamente. Y la ah, casa no, colorada, la Claro. No, esa es la iglesia de San Francisco. A ver, sí. la iglesia de san francisco la que está sí, Esa es la iglesia de san francisco Y como está limpia no la reconocí sí. <ríe> <Está> sin rayado <ríe> yeah. Yeah. Yeah. pero la de... no pero ahí hay un rayado por ejemplo uh -huh. ¿ya? porque está toda la irrupción eh, digamos, de las modas, de, lo, de los personajes que van intercalándose en la ciudad. Ahora, lo interesante, por ejemplo, de este tipo de ilustraciones, ¿eh? ya es que no es una ilustración canónica en cuanto a los grandes personajes de la historia. ¿Ya? sino que más bien son las costumbres más cotidianas que están dentro de la ciudad. Es una de las representaciones de cómo actuaba la personaje típico, el personaje pero típico, pero no en sí el sí. famosillo o el, o el que reconoce la historia. Lo que yo recuerdo que un profesor de historia que yo estuve en la enseñanza media siempre me decía, nunca se aprendan las fechas históricas como el Padre Nuestro, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia realmente es cómo vivía la gente, cómo evolucionaba lo que pensaban y lo que creían. Eso es lo importante las batallas históricas, olvídense eso, es realmente cómo se comportaban la civilización ¿Esto esto lo presentaron ahora en el dibujo que hablan? No, no, no, no, no. esto es de otros elementos que yo estoy siguiendo, que ya había ah, seguido ese. antes también Ya. de hecho esta ilustración eh, hace poco que la rescaté por ahí ¿m? y es interesante porque establece un aspecto de la materialidad que se muestra Está el asunto del texto, pero también hay un mostrarte esa materialidad, que es más cotidiana. Sí, yo me acuerdo de tu primera ponencia en, en Los Monos que Hablan, era, mostrabas el máximo de chambones y decías que eso era como, eh, no me acuerdo, de la ciudad, la Piduquén era eso como Curicón. Talca. Talca. Es Talca. Sí. Sí, ahí Estarca. y que estaba dibujado todos los como los hitos o los o lo íconos de la ciudad. Claro, el puentecito, eh, qué sé yo. O sea, en un episodio donde es eh, digamos el aniversario de la ciudad, digamos el centenario, o eh, ya se celebraba, por ejemplo una batalla famosa que fue en pibuquén ya se establece todos esos elementos geográficos en torno a la, a la ciudad, el río, el puente antiguo, la, las veredas tanto oriente como poniente de, en relación a ese río ¿ya? y la capacidad de los edificios de baja altura o sea, es muy interesante la otra cosa importante es que eh, por ejemplo uno puede ver a través de, la, de, de los dibujos cómo va cambiando la configuración de la ciudad o de las ciudades en el tiempo ¿Mm? van significando otras cosas por ejemplo, si tomamos ciudades ficticias que no existen por ejemplo, Gotham City es totalmente distinta a lo que se hace en Daredevil porque realmente se utiliza la ciudad de Nueva York y Manhattan eh, o lo que hizo eh, Pepo con, con Pelotillewe ah, pero fíjate que por ejemplo en Pelotillehue es una ciudad que de alguna u otra manera eh, va, se va desplazando por varios elementos ¿ya? porque puede ser inclusive una ciudad super moderna en algún momento en otro es como una ciudad de provincia ¿Mm? en otro aspecto puede ser una ida hacia el pasado o sea nunca tú tienes un pelotillehue totalmente configurado que no cambia siempre va transmutando ¿Mm? ¿Y, y tú y, perdón que me meta no esa es la idea, no, no, idea no, conversemos, no, si es, el, la idea. conversemos, eh, conversemos es la idea conversemos conversemos es la idea sin con confianza Dale tu tú casa. mismo decías que el, el condorito hace se veía, por ejemplo, cuando Lito llega del campo y vive en el Arrabal, uh -huh. en una en un ranchito. Y entonces, en un diario aparece, va a llegar el agua a pelotillehue el agua potable. Eso significaba que no había, en, lo, eh, en, en las poblaciones no había. Y aparece en otra viñeta, aparece... Los obreros del, del agua instalando las cañerías y qué sé yo. Claro. Eh, hay un proceso. Sí. De hecho también eso se establece como en los márgenes de la ciudad, lo que de alguna u otra manera no ha sido como, eh, incorporado a lo que se podría llamar bajo cánones modernos. El chalec es el rancho, ¿m? el rancho que está en los márgenes de la ciudad, lo que de alguna u otra manera Vicuña Maquena también trató de destirpar en su momento. Dejar todo ese elemento fuera del de límite civilizatorio. ¿Mm? Como decir el extramuro, por allá están los bárbaros, por acá estamos los civilizados. ¿Mm? El incorporar eso también implica cierto roce, porque en la misma viñeta, perdón, en la misma historia que de esa de Condorito, eh, hay algunos títulos, por ejemplo, ya... Eh, la población, los picantes se va a instalar en tal parte, es como si dijéramos la población de los patipelados ¿m? de alguna otra forma claro. ¿Mm? sí. de repente es interesante como el historietista se toma las libertades de repente como para recrear una ciudad, si una de las cosas si lo llevamos a, un, a algo más conocido entre todos, por ejemplo lo que es la verdadera ciudad de Metrópolis es totalmente distinta a la ciudad de Metrópolis que vemos en los cómics que más se parece a Nueva York porque realmente eh, la metrópolis eh, gringa realmente es un pueblito muy chico que está cerca de Ohio, donde vivían lo, los creadores de Superman. Entonces es distinta a la mega ciudad que nos muestran en eh, los cómics. No sé chicos si ustedes en Concepción juegan también con eso en los fanzines o lo están creando. Chicas, con confianza. No, guarden, no guarden el micrófono. <risa> Hola. <risa> Sí, para que se escuchen pueden colocárselo orejito. Bueno, eh, ahí sí, a orejita. Bueno, permiso. Ahí acérquense un poquito al ¿sí? micrófono. Ahí para que un, se escuchen, sí, y ahí van a escuchar directamente eh, la potencial de voz que le está saliendo. Ya. Vamos escuchar ya. Ya. Eh, O sea, particularmente. yo voy a ser muy autorreferente, referente. Pero en las cosas que, que me gusta hacer a mí, me gusta integrar como. Sectores en los que he vivido. Ya. Eh, yo soy, como como dije en mis dibujos que hablan, soy hija putativa de Concepción, yo soy ya. Uh -huh. Y nací en Valdivia. Entonces, no. en mis cómics siempre salen árboles que se ven en el campo. Perfecto, en el día, en el día, eh, cerros redondos como hay en Chiloé, eh, Tejuelas Como siempre, voy, nunca digo qué ciudades, jamás. Ya. Pero se nota. Que estamos hablando del sur. Claro. Qué bueno, Entonces, qué bueno, qué bueno. Esa es una buena opción. Sí. Porque al final estás creando como tu propia ciudad en lo... así como agarrando pedacitos de cada uno y hacer la tuya propia. Claro, es como un, un, un medio, como un medio ambiente ahí en, en el que se desarrollan los, los personajes. Qué lindo. Además que los paisajes de chile y Valdivia me encantan. Sí, <risa> no me muy bonitos Y hay harta lluvia. Sí. <risa> Estimado. U usted, eh, bueno, yo no soy creador con el, chico, Ay, con el micrófono. Con el micrófono. Ah, ahí está, bueno, acá. mejor. Eso. Ahí sí. Bueno, el bien que con, la, eh, con la misión ahí de sí. eh, hablar sobre una obra en particular. Ya. Que de hecho, toma el concepto de ciudad que, que han estado tratando ahora. Ya. que es Líneas de Fuga. Ya que es un, una historieta escrita por eh, eh, Oscar Gutiérrez y Cristian Toro, ya dos, un guionista y dibujante penquista que es precisamente la historia de un chico que recorre la ciudad uh -huh. tratando de alguna forma de, eh, de replicar el concepto del flaner que es un concepto eh, recuperado por Walter Benjamin del siglo XVI francés ya él lo actualiza en, en una obra donde habla sobre Baudelaire a partir de una obra, de un, de un cuento bastante específico sobre un pintor que recorre la ciudad uh -huh. ya el flaner es básicamente este personaje que se ve de alguna forma eh, atrapado en una modernidad que de alguna forma viene a desestabilizar a este hombre que viene del siglo XVIII, ya, del, uh -huh. del siglo de las luces, de la ilustración perdón ¿ya? y en este, este hombre se ve básicamente eh, enfrentado a una modernidad que lo, que lo abruma uh -huh. eh, una modernidad ante la que él no sabe qué hacer yeah. y ahí lo único que atiende es a recorrer la ciudad ya, y, y en, esta, en esta lectura que hice yo de la obra de, de los chiquillos de Conce eh, establecí una relación con otra obra que es una obra norteamericana que es Sadman de Neil Gaiman y allí en esa obra eh, se habla sobre un, un espacio geográfico que son los lugares blandos uh -huh. ya que son lugares, eh, zonas geográficas que la gente no conoce y dentro del desconocimiento de esa zona geográfica, la gente que lo que hace es fabula historias. Por lo tanto, al fabular historias sobre un espacio que no conoce, lo que hace es traer el sueño a la realidad. Y los lugares blandos se, to se, to se tornan como unos lugares más o menos peligrosos. Ya porque al tener una ausencia de densidad semiótica, eh, todo puede ocurrir ahí. De hecho, los lugares blandos, hay, un, hay una, un cuento muy bueno que se llama, de hecho, los lugares blandos, eh, donde coincide eh, Marco Polo, el cronista que tendría uh -huh. de, en un futuro Marco Polo, y se encuentra con un personaje que se llama Gilbert. Gilbert está viviendo en 1980 y Marco Polo está viviendo en su época, o sea, en su primer viaje, yeah. de hecho, en su, su primer viaje, y se encuentra también con su escriba, que yo iba a conocer 20 años en el futuro, pero todos se encuentran en un mismo momento, por lo tanto tiempo y espacio se distorsionan en este lugar. Eh, ...por ausencia semiótica. Ya. Yeah. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a Concepción... <risa> ...en Concepción es todo lo contrario... ...porque Concepción no es un lugar desconocido... ...es un lugar, lugar cartografiado, como bien decía acá... Eh, ...es un lugar con órdenes... ...una ciudad que está que está eh, remarcada... ...pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el, el, el personaje... ...se empieza a enfrentar a una ciudad... ...que es casi una ciudad espectral... ...ya una ciudad que... Eh, ...bueno, como cualquiera... No es una ciudad que nosotros podamos de alguna forma percibir de manera objetiva. Nosotros no podemos objetivizar la ciudad porque no podemos entenderla o contemplarla en toda su magnitud. Nosotros percibimos la ciudad de forma fragmentada, la vamos percibiendo por fragmentos. Por eso que existe este fenómeno de eh, que uno de repente siente que eh, una, la, todas las ciudades tienen cosas que se parecen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la vamos percibiendo por fragmentos y lo que percibo es un fragmento que a lo mejor me puede hasta provocar un déjà vu y pensar que lo ya lo viví pero probablemente porque es la misma farmacia que está en Concepción o es la misma farmacia que está en... ya Ese tipo de fragmentos en esta experiencia mm -hmm. lo que hace es que eh, la ciudad al ser un lugar en el que derechamente no, solo, no es que no haya una carga semiótica, sino que hay una carga semiótica extremadamente grande porque la gente que habita la ciudad mitifica la ciudad ya empieza a contar historia porque no hay ninguna ciudad que no tenga un mito sí, sí, no tenga perfecto. una leyenda y esos mitos y esas leyendas y todas las historias que han ocurrido en la ciudad dentro del menos de esta historia lo que hacen es converger y de alguna forma de dibujar la estructura de la realidad y hacer vivir a este personaje una serie de cosas súper extrañas de hecho hay un, hay, un, hay un capítulo en el que este chico el protagonista de la historia ya es arrestado y en, en el, en, estando arrestado tiene una conversación con Roberto Bolaño, yeah. ya, ya ya anacrónica. Pero aparte de eso, mientras él está arrestado, está siendo torturado por agentes de la DINA por haber participado durante un estado terrorista. Entonces, en esa escena convergen espacios y tiempos. Ya. ya, en ese sentido la obra escuchar en ese sentido eh, la obra de estos chicos es una obra bastante que siento yo que hace una revisión bastante interesante respecto del espacio y no solamente de cómo el espacio influye en las personas sino cómo la persona modifica el espacio al de alguna forma eh, imaginar el espacio porque por muy concreto, por muy cartografiado que esté esa ciudad uh -huh. Eh, la ciudad sigue siendo un producto humano independiente claro. de En ese caso yo Perfecto. tengo una consulta que hacerles a, a acá a los chicos, porque ustedes hablaban de cómo eh, se iba configurando el concepto de dibujo de boceto de ciudad desde Benjamín Micuña Maquena, pero esto vi, me imagino que viene más atrás, desde la época colonial, cuando los sacerdotes jesuitas también tenían bocetos de dibujo, pero eran más arcaicos obviamente por el contexto con, comparado a lo que habíamos visto acá en los 70, con la época del Chile del siglo XIX, que también van variando el concepto de los colores y también la... El estilo. Carmen. Sí. Eh, de hecho, me parece que hay otra imagen al respecto. ¿Cuál? Uh, anda pasándolo y él va a decir. Por mientras ya yo la escuela Buenas tardes. Sara Ryan nos dice, me gusta mucho. Jorge Callejas dice, hola chiquillos. Sí. Así que estamos recibiendo saluditos. Sí, sí. Saludos a todos los chiquillos. Sí. Que me escriben. Sí. Y se están conectando más gente en este minuto. Pero falta que alguien... Hay... Sí, sí, sí, <risa> sí de hecho. Por mi recogamos la imagen. Claro, de nuevo paso. Sí. Eh, estaba pensando, me siento un poco desprovisto de conceptos que necesito para a, a hablar sobre el tema, pero sí... Eh, de bueno, tu experiencia. Sí, sí, no, y también, o sea, más que mi experiencia, pero yo soy ilustradora, sobre todo he trabajado en publicaciones infantiles. Ya. Entonces, Siento que no me ha tocado como narrar la ciudad, como desde los ejemplos que estamos viendo, que hemos estado conversando, que no estaba conversando usted. Eh, sí me toca siempre incorporar elementos de la ciudad, porque en, en, en, la revista, en una de las revistas que he trabajado eh, es una revista penquista. Yeah. Entonces los encargos, si bien no siempre, tengo, no siempre son narrativos, mm -hmm. sí en el plano de la ilustración implican como rescatar ciertas cosas. Por ejemplo, hay, que si hay un número dedicado a patrimonio. Yeah. Y ahí toda elección siempre va a ser en, en una postura. Y, y ahí pensaba, claro, tal vez más que qué ciudad se narra, era como, desde dónde, una pregunta, o lo que yo veía, bueno, para el grupo que hablan, eh, realizar unas colecciones de fanzine en eh, Penquista, y pensaba, más que qué ciudad se representa, tal vez me importa saber desde dónde se representa, no sé si se representa, pero desde dónde, claro, se representa la experiencia en la ciudad. Y, y ahí pensaba que, claro, uno de los autores que a mí me resultó más interesante se llama Manuel Riveros. Y, y narra siempre desde el barrio, como no sé si periférico pero sí, periférico respecto al centro entonces muestra una experiencia en la ciudad que puede ser súper distinta a la que tal vez desde el centro se viene por ejemplo una ciudad como Concepción que es como sur, lo asociamos tal vez, no sé, a ejección, bosque y, y claro, la precariedad de los, de, de los barrios es la misma en todas partes, entonces sí. Empieza a pasar que, claro, la, la ciudad que muestra tal vez la diferencia, por ejemplo, que, que acá, no sé, eh, de, de los barrios que yo veo retratados, por ejemplo, en los fanzines de Mars, eh, es que es la, es la altura. Sí Eso yeah. puede ser una diferencia. Como están completamente o sea, desprovistos de vegetación, eh, polvorientos, eh, comentaba también en el dibujo que hablan, que hacen también, los morcillos que hacen fanzines, eligen como editores, digamos, eh, una materialidad que tenga que ver con lo que transmiten. Entonces, no sé, por ejemplo, en vez de imprimir en la hoja, no sé, de fotocopia, imprimen en hoja Romeo, que es mucho más seca y que como que contribuye a transmitir esta sensación de sequedad de barrio, sin casi árboles. Y claro, pensaba así, pues las casas son bajas, entonces uno reconoce los barrios, eh, pero sobre todo me pensaba, me interesa eso, pues como una, cuando un autor decide contar un relato, el que sea, y situarlo en un lugar relativamente reconocible, yo tomo una decisión de que, qué es legítimo o, o qué me interesa poner ahí en vista de todo y ahí está como, puede ser el centro de la ciudad o lo que hablamos, un aspecto reconocible, una iglesia, el, cosas de la arquitectura o un barrio reconocible o una experiencia que puede ser así como, esta experiencia, no sé eh, la, voy a retratar la ciudad desde mi experiencia de barrio que claro, tal vez no es tan reconocible como cuando paso con un monumento y lo, y lo que he pensado ahora es, a propósito eh, desde, desde el 18 de octubre, es que en lo que he visto que digamos, que van subiendo los cabros ahí, Instagram y todo, digo, claro, ahora sí, tal, incluso los mismos autores a los que veía hablar desde como las afueras de la ciudad, desde un lugar, digamos, periférico, ahora sí están en el centro, que es lo que en realidad hemos hecho como ciudadanía, apropiarnos entonces hay como ciertas, ciertos gestos que cuando tratan de traspasar a la viñeta, en sí o sí, hacen que aparezca ahora sí la, que sea la plaza por ejemplo cuando en Concepción votaron a O'Higgins ah. entonces cuando toman ese hecho y lo retratan, ya aparece como el centro, pero siento que antes no, como que, o sea, no, es, que, no es que no apareciera pero siento que lo que a mí más me interesa era ver como el de, de, de, de la periferia en el margen Ahí, ahí tocó un tema. Que, ahí, ahí tocó un tema sí, que es muy importante, que también ahora se están rompiendo el concepto de ídolos en respecto a ciertos sí. temas. de la ruptura de la estatua de Higgins y en Tocobí, por ejemplo, hicieron pebre la estatua de Alexis Sánchez. Sí, que, sí, y, sí, ahora, por ejemplo, no, y ahora, por ejemplo, Santiago quieren deshacerse de la estatua de Paquedano ba, y quieren poner al negro Matapaco. Yo voy Yo A mí lo que me adora, me adora. A propósito, pues estamos también hay que hablan al profesor Romo, que hablaba como eh, que nunca nos van a poder quitar el derecho de hacer de lo imaginado, de imaginar otra ciudad, otra no sé, sociedad incluso, otro futuro. Eh, y claro, yo creo que los que dibujamos siempre tratamos de hacer un poco eso, pues tenemos ese espacio para inventarnos la realidad que queramos, pues una realidad, no sé, en, el que, en la que se intensifica en nuestro... Como, no sé, o una, o una donde aparezcan como reparados por así decirlo, y, y claro, llevamos eso como a la realidad con todo este movimiento. Entonces hay pasos, o sea, no, no lo como desde de la expertiscia del tema, pero sí está esta FARM estos últimos meses ha estado de apro de la, de la ciudad, de renombrar las calles, de o sea, hay ciertos hitos, hay ciertas convenciones nuevas, o sea no sé, nosotros sabemos que no se sé yo pay carrera que es una parte en ahí sí se os iba a ver enfrentamiento yeah. en, ahí uno parte donde no se en familia y, claro. y todo eso mm. como que siento claro es como un gesto muy análogo a lo que cualquier dibujante hacía desde antes por mm. elegir qué queremos cómo lo queremos cambiar así qué se siento que lo estamos haciendo también a nivel ciudadano ¿no? ¿Vale? una, una sí pero cuando a ti se te decir... encarga de hacer un trabajo ya sea de ah. recorrido histórico lo que sea eh, te toca estudiar buscar imágenes eh, meterte los archivos y buscar para tratar de ser lo más fiel posible a esa realidad o, o se juega un poquito con la imaginación a ver es que a bueno, mí me ha tocado mucho hacer como encargo histórico me yeah. ha tocado lo que te decía así como para niños de repente si tengo que investigar y ser fiel que, dependiendo como el, del claro, texto dependiendo que, que, que sea algo más educativo claro. tiene que ser más fiel a la Sí, cuando son mm. como artículos ahí ha sido como más que la siento que pero preguntas pero, como si la, Voy a hipotetizar, como si la inventaría o si la retrataría bueno, tal cual, creo que hay. Si bien no lo ve he esto como en cómics, sí. Eh, para mí es súper importante salir a dibujar en la ciudad. Yeah. Y como que mi práctica cotidiana de dibujo es salir a dibujar en la ciudad, claro. que es lo que tengo a mano. Uh -huh. Entonces ponemos en algún lugar y, y, y dibujar. Y ya el hecho de dibujar no va a ser apegado a la realidad, aunque tenga un registro realista porque voy a seleccionar ciertas cosas, claro. voy a enfatizar ciertas cosas, va a algo que vaya más en mi interior. Uh -huh. Entonces, siempre va a ser como sí <risa> eh Oye, Gonzalo. Eh, Adrias nos está gritando por acá que se fue el audio, no sé si será verdad, por lo menos nosotros aquí no escuchamos, no sé. Sí, pero bueno, sigamos conversando de otra manera, Comencemos de segundo. Sé. Sí, eh, sí, pero bueno. Eh, Olga Alba Rojas, excelente Hernán, así que te están mandando saludos. Olga Pamela Rojas Arancibia dice... Eh, no tenemos problema de audio, yeah. Yo creo que de haber sido cuando nos escuchaba, ah, yeah, yeah, ¿no? yeah, yeah, yeah. mi estimado no, con sí. el... Mi no, felicitaciones, el programa es excelente, y excelente invitado Hernán. Así que saludos desde Brasil. No, Pablo, no, Pablo, Pablo Escobar, bueno, no sería Colombia. Ya, eso no Oiga, Acá dice somos cuatro asistiendo al vivo Ramón, así que, eso, así que por lo menos ya tenemos harto saludito. Vamos a.. Iban sí, a ver los dibujos ahora. Ya. Pa. Para que. encontraste ¿Encontrate, ¿encontrate los dibujos? Eh, el segundo me parece. El segundo, espero usted. Ya pueden que lo busca por ahí. Tu, tu, tu. Pero, no, lo que aparece en ese. El de los colonizadores, ¿verdad? Claro. Lo ah, que claro. aparece ahí es que. Bueno, la ciudad, por lo menos Santiago, no está hecha sobre la nada. ¿Mm? Bueno, aquí esto estaba organizado, había las chacras, había centros ceremoniales, etcétera, etcétera. Estaba el camino del Inca. ¿ya? Uh -huh. eh, entonces, de alguna u otra manera, obviamente que la colonización se apropió de este valle e impuso también su regla en relación a ciertos aspectos legales del típico, la típica ciudad eh, distribuida en Damero. ¿Ya? Um, pero eso va cambiando eh, me hace mucho sentido por ejemplo lo que comentaba ¿no? Jorge del asunto de eh, los espacios blandos de la ciudad que son como elementos de pasajes ¿ya? en que el, el tiempo, las figuras eh, los elementos que entran en cuestión eh, es más dinámico se ¿sí? son más famosos yo estoy pensando por ejemplo en Parque Chat de Ricardo Barreiro ¿m? donde justamente a través de este, de este barrio está esta cartografía pero en ese departamento en particular hay una transposición de tiempo y espacio fenomenal eh, empieza a hablar por ejemplo con Borges ¿ya? El, el personaje con eh, el Eternauta otro aspecto de ciudad que Vale la pena hablar de Buenos Aires como épica. la, la Puertita del señor López. Claro, las Puertita del señor López. Ciudad, sí. si ¿Sí? ustedes la vieron, de, de, de Juan Jiménez. No sé si la oportunidad. Ah, oh, sí. sí. Entonces están todos el todo del... estos elementos de transposición, de elementos blancos. Y acá en Santiago y en Chile también se dan esos elementos. Eh, me llamaba la atención lo que comentaba Paula. Paula, no, no, yo soy fatal para los nombres, disculpe. Eh, sobre el aspecto de la nostalgia. Para ti, ¿cómo se eh, plasma esa nostalgia, aparte del aspecto de la naturaleza? Eh, ¿Qué elemento material humano, aunado con la naturaleza, eh, te, es importante para tu creación? ¿Mm? Uh... La verdad es que yo no integro naturaleza como de forma deliberada, como pensando voy a agregar naturaleza sino como que es parte de, de cómo crecí entonces igual, eh, no sé, si fuera... si viviera en Mongolia eh, haría los, la, las viviendas de los, de los nómades mongoles que, como claro, como parte de tu memoria emotiva, sí, Eso mismo, sí. es, eso está muy Memoria <risas> emotiva. Sí. Eh, pero claro, no es una, no es una nostalgia de, de extrañar algo, sino como de, eh, de integrarlo como parte, como parte activa de, de quien soy ahora también. Es como tu sello, tu identidad en ese caso. Identidad, sí. Exactamente. Sí. Gracias, gracias porque me están ayudando. Sí, sí, sí, sí. para eso estamos. Sí. Sí. Chicos, no nos no, no olvidemos. Tenemos Rock Store. O sea, ya. Rock Store, ¿eh? ¿Ese? ¿Ese? Sí, ese, o, sí, ese es Rock Store. Eh. Ah, Rock, ya, bueno. Ese no, ese, ese era la policía que estamos llamando gente para publicitar, ¿cuál se llama? LDP Magazine. Pero bueno. Hola amigos, soy Roberto Alfaro Director de LDP Magazine en vivo Desde acá de tu zona X Están las puertas abiertas Para que podamos hacer menciones De todos ustedes Simplemente contáctense con nosotros Y vamos a hacer algo positivo Ya sea como nuestro auspiciador O directamente un sponsor Así que amigos, no lo pise más Y búsquenos en LDP ah, punto CL Y nos pueden escribir directamente a LDP cuenta, amagar, arroa, punto com. Este, contacto, LDP cuenta Arroa Ahí nos contactan y podemos Enlazarnos para que podamos hacer Algo bonito y barato Nos Para la gente que nos quiera contactar Y recuerden que tenemos un ejemplar de Trauco Solo debes compartir Este aviso que está disponible en Facebook Dale un me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo Y responder Nombre nombre cuatro dibujantes históricos de, de trauma. Han aquí. habido varios otros. Sí, Una <risa> <y, risa> <el> chiste. Sí. <risa> y aquí hay uno, lo estoy mirando. Está allá. Así que, <risa> así que <risa> se llama? Vamos pasando el dato. Así que eso. Vamos ahora a conocer un poquito más de estos chicos de Concepción. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué es lo que se trató hoy día, bicho? Lo que hicieron nuestros amigos para que entremos con ellos a conversar un poco. Eh... Sí, estuvo el, el, primero en la, la mesa de, de Concepción, eh, en que estuvo eh, Alexis Figueroa, que es un poeta, un, un gran escritor, que es un coautor con eh, Claudio Romo, uh -huh. de varios de sus libros, eh, extraordinario Claudio Romo. Eh, y en esa mesa estuvo Alexis con eh, Romina, Paula y Jorge eh, Hablando sobre sus obras y sobre la historia de, de, de los cómics en Concepción El rastro de, lo, de las cosas que se han visto allá Faltó tiempo, faltó tiempo para mm -hmm. eso Así que... Pero, pero mejor que los chicos hablen de... Preguntémosle a Gonzalo directamente ¿Cómo entra todo este mundo de la investigación? Me gustaba desde pequeño el cómic y de ahí te brincó el bichito como para empezar a investigar algunas cosas o cómo fue? Eh, sí, bueno, el tema de la... Bien pegado a la boca, El niño que creció en los 90 eh, creció con televisión. Yeah. La, la, la animación fue, fue lo primero. Uh -huh. ya, serie noventera, no sé, Batman, uh -huh. serie animada de, ese, de, ese, de esa tónica después obviamente ya a través de, esa, de la serie de animación pasar directamente al cómic eh, bueno eso eso es algo con lo que yo siempre eh, cuando asisto a este tipo de actividades siempre soy como o me siento yo bastante extraño porque todo no sé por un tema generacional Todos hablan de por ejemplo Mampato, hablan de hablan de, de, de la generación de, de la de la de la época de oro del del cómic yo crecí <tose> sí, en yo crecí con Batman, y ahí tenemos discusiones con el Profesor Romo, que Batman es súper bonita en la parte del cómic y le quitan cierre el género, pero son discusiones que tenemos con el profesor Romo. Pero sí, como pues, surge a partir de eso, después obviamente el... el género y subgénero, entonces lo metamos eh. todos en el mismo, saco Sí, es que en realidad, claro, bueno el concepto de género y subgénero también es totalmente discutible, porque... El, la intención, o al menos mi percepción, respecto de la producción artística uh -huh. tiene que ver más con una disposición horizontal que vertical o sea, para mí no hay un género y un subgénero porque si no, eso ese tipo de conceptos, por ejemplo, validaría conceptos como el que mencionó de antes eh, Alexis cuando se, cuando se, se trata el cómic de para literatura ejemplo ya, cosa que yo personalmente creo que no es pero eh, siento que el, el tema de género y su géneros no creo que hay, hay manifestaciones diferentes así que, bueno, la, como la de hecho incluso el concepto de género al menos dentro eh, como soy profesor de lenguaje dentro de los estudios narrativos hay muchos teóricos que incluso cuestionan que los géneros existan por lo tanto eh, se consideran más una suerte de taxonomía que sirve para entender o para estudiar el cómic que para la creación por ejemplo pero o para el pario, claro el más es más un tema de eh, eh, Pongámoslo un nombre para estudiarlo, o para decir, estamos hablando de esto, pero el tema de la taxonomía, y de la, de la nomenclatura de, de este tipo de cosas, es un más, más, tema aparte. Pero bueno, siguiendo con esto, después obviamente viene todo el tema de la, la influencia ya, no solamente del cómic, sino que viene el manga, después viene obviamente ya la experiencia con, a medida que tú vas adentrándote en este mundillo y ya pasas del cómic de superhéroe a, no sé cuál, cómic europeo, por ejemplo, que es como ya la, la frontera final. Y ahí eh, encuentras todo, todo este mundo de autores muy geniales. Ya te das cuenta que el cómic no solamente sirve para contar historias de gente que anda todo el día en laica y te empieza a dar cuenta que puedes con, conocer historias. La primera historia que yo considero y que para mí es fundacional, al menos en mi interés, por, el, por la narrativa gráfica el mouse por ejemplo, mm -hmm. de Art Spiegelman. Eh, y después, obviamente, con los contactos que uno se genera ahí. Siendo adolescente, empiezan a llegar cosas un poquito más extrañas, cosas un poquito más experimentales ahí de la, la experimental francesa que era bastante extraña Ya, van de cine más tradicional, después pasamos al manga, en el manga un montón de cosas súper extrañas Ya, pero eso fue un gusto que yo tuve mucho en la adolescencia Ya después, cuando entré a la universidad, por pues, temas de estudio Era como, o leer cómics, o leer lo, lo, los libros para casa Así que en ese caso eh, privilegié eso, pero cuando se me dio la oportunidad de hacer la tesis y me dijeron, puedes hacer tu tesis en historieta, fue como que se, se me iluminó el mundo y dije ya, vamos con esto, y si me lo aceptan en posgrado, mejor todavía y fue aceptado. Así que ahí salimos del magíster con una tesis que de alguna, de alguna forma trata de, de aportar un, un poquito de ordenamiento respecto de... Eh, toda esta literatura que ha salido en el último tiempo haciendo revisión histórica respecto de los procesos. Ya no se sé, fue tomando desde el prehistorieta de, de Jorge Montalegre hasta trabajos más actuales no de, de, de, de recopilación histórica. Ya de producción editorial, eh, hacer una revisión a las temáticas, ya y tratar de generar una, una suerte de panorama histórico de la historieta, que de hecho que básicamente de Magistre, es básicamente un tesis de Magistro una suerte de historiografía, del eh, definir periodos, darle nombre a esos periodos, definir las características que los separan de los otros, que en realidad es una propuesta, ya es una propuesta que está ahí y que la puede revisar, si no está de acuerdo se puede discutir, porque obviamente hay, hay probablemente hay un montón de textos que se me escaparon y que no formaron parte de la bibliografía, Robert, Pero... No es como una bibliografía. <ríe> <ríe> Exacto. O sea, más que una es bibliografía... Bien. Más que una <ríe> biblioteca con pata, güey. mí <ríe> sí. me dicen <ríe> biblioteca con pata, güey? <ríe> porque es que, es que sí, pues siento que es necesario el, el tema porque respecto de... O sea, en lo personal, como yo no, no crecí eh, formando parte de esa generación, siento que tenía una deuda con la historia del cómic chileno, en el fondo. Por lo tanto, ese trabajo fue más un trabajo como de... Una suerte de, de. Fue un trabajo más personal, fue un trabajo de. Yo saldar una deuda que siento que tenía pendiente con un cómic que tiene una trayectoria, ¿no? Qué bueno. Y ¿Es esto es lo que es, una cosa que me gustó, que tú hablaste de prehistoria, o pues de pre también. Uh -huh. y, antes y después, porque sí. mucha gente no acepta eso entonces eso yo lo vengo proponiendo hace como 20 años siempre he dicho existe el pre-comic y el cómic entonces que saber que se una cosa de la otra y muchos me quedan mirando como bicho raro a mí me gusta el concepto que usa ¿verdad? <risa> eh, Jorge Montalegre para hacer esta separación entre, eh, claro, haciendo el paralelo con la separación entre historia y prehistoria la historia sí. compensa con la escritura sí. por lo tanto, si queremos hacer una definición entre prehistorieta e historieta ya, ¿Cuál es la característica fundamental de, la, del, de o de la narrativa gráfica en este caso? Es ser un producto editorial. Por lo tanto, definámosla como historieta desde el momento en el que, de forma editorial, se propone empezar a publicar dibujos en una revista. Y ahí es donde parte con el... No quiero más de la tesis. Pero parte creo que con el... Era un texto... No, ya no me voy a acordar. Pero era uno de los primeros textos que, por norma editorial, de, por dirección, publicaba historieta, publicaba, era humor gráfico, era un texto, no voy a acordar el mundo. Pero eso fue en 1850 y algo. ¿En Chile o en España? No, en Chile, en Chile, sí. Eso es se centró en el cómic, en historia del cómic chileno, y ahí tomamos trabajo ¿Y ¿Dónde lo podemos encontrar? Es este su trabajo de una tesis que está publicada y que está al lado de Ya, yeah. ya Yo tengo... Bueno, después, después de salir de Mejita estuve aquí por el tema económico a trabajar, por lo tanto él no pudo hacer las gestiones porque tenía la intención de publicarlo ya, pero es un trabajo que creo que podría servir no como un trabajo de síntesis pero sí como un trabajo de un, un punto de partida porque creo yo que eh, siento yo que es un, es un trabajo que la gente tiene que tomar casi como índice para después irse a leer a la, a la gente que de verdad hizo un trabajo completo, que fue a los que leí yo, o sea, a Jorge Rojas Mixa, Jorge Montanegra, Moisés Casón, y toda esa gente que hizo esta revisión histórica de, de la historia. Ah, perfecto. perfecto. Oye, y chicos, aparte de dibujos que hablan, ¿van a tener otro evento acá en Santiago? ¿O no? <risa> <risa> <risa> eh, no? No, o sea, por ahora no, por este año. Ah, ya. Yeah, yeah, allá ¿Y allá concepto. Concepto. en eh, entonces En siempre estamos teniendo <risa> sí, yeah. Hay hartas ferias Bueno, ¿la Poli es más de la feria? Sí ya uh -huh. eh, sí. <risa> <risa> sí Sí, pero acá se te va, no. sí, Ah, no, ya, no, ya yeah. no yeah. ¿Pero contento con la experiencia de un que hablas? Eh, no, Súper contento o sea, no solo, a ver, aparte de que, la... que nos han recibido muy bien y que la organización ha sido como bien buena y bien acogedora, uh -huh. eh, justo hablábamos con los chiquillos que también nos sirve para... <coughs> super súper raro lo que voy a decir, pero como para conversar entre nosotros yeah. eh, No siempre tenemos la oportunidad Por ejemplo, Jorge no vivía en Concepción Entonces coincidir con Jorge es como un lujo, o sea, que estarlo a él eh, Y lo mismo entre nosotros o sea, con la poli Si bien ubicábamos nuestro trabajo eh, No habíamos tenido como tanta interacción Ahora tenemos que hacer un taller juntos en la mañana y, y eso siempre enriquece ¿Usted cree que les hace más falta eh, personas? Eh, más pulseadas, que, que sean más masivos, más conocidos, porque a mucha gente que le interesa se va a ir sobre el género. No estoy hablando de ir a la Comic-Con, que lleguemos todos disfrazados, no, estamos hablando de estudios serios de, de la historia. No te perdamos? estudios serios qué pasaste? va a ser el nuevo evento estudios serios desplazados sí. Use sí. el micrófono estudios serios es desplazados seri ¿Sí? va a ser el próximo evento sí. la la de dibujos, de ¿Sí? el, el, el más feliz sí. va a ser canto, Me sí. <risa> encantan los ¿no? sí, sí. ya chicos recuerden que tenemos ANG Chile que desde 2012 estamos empeñados en enseñar los secretos del arte secuencial, eh, abrimos las puertas a partir de... Hola amigos, soy Roberto Faro, director de LDP Magazine en vivo desde acá estamos sí, sí. no, estamos de 2012 sí. estamos de 2012 pero abrimos ahora enero nuestras puertas eh, así que nos pueden encontrar en de Chile directamente en nuestra fanpage lo pueden escribir también a Magazine a cuenta gmail.com o nos pueden buscar directamente también en www.ldpmagazine.cl ahí están abriendo algunos de los cursos que vamos a ver, se lo tira a nuestro amigo nuevamente, vamos a ver quién eh, está detrás de todo esto vamos viendo tú aparte sí yeah. ahí estamos yeah. entonces como dicen, ya nos vamos con todo en este ya tenemos eh, un grupo de profesionales que está trabajando con nosotros hace bastante tiempo entre eso está aquí esta señorita que está aquí a mi lado pues está yo que se va a encargar de dibujo básico va a estar nuestra querida también Rina hablando de la acuarela Va a estar creación de personajes, que está directamente por Terrence, modelado básico de personajes, eso también es bastante interesante, y narrativa gráfica que eso va a estar en cargo de mí. Y la Yamila va a estar hablando de cómo aprender a escribir cuentos y no morir en el intento. Entonces ya lo saben, nos van a encontrar en ANG Chile. ¿Cómo se llama? No, en www.ldpmagazine.l que también nos piden en Instagram como angchile y nos tenemos concurso, recuerden que tenemos un ejemplar de Trauco, eh, solo de compartir el aviso que ya está disponible en Facebook, darle un me gusta a nuestra fanpage de Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco, repetimos, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Eh, Simplemente tienes que ir a nuestra homepage, compartir este aviso y pedirle a dos amigos que hagan lo mismo Y recuerden que ya tenemos nuestro número arriba de LDP Magazine 77 Dedicado a Jim Henson y a toda su cosmología de títeres y muñecos eh, www.ldpmagazine.cl. Aquí nos encuentran y nos ubican como todo el tiempo Ya venimos con nuevas novedades A partir de febrero con LDP Magazine que vamos a tener algunos cambios y algunas novedades para ir cerrando chicos eh, de... eh, de... yo creo que eso vamos a hacer eh, bicho, sí. comienza con palabras finales convidamos a la gente a que terminemos de buscarla mañana y que lo que ah, vamos a tener sí, por supuesto pero yo que aunque yo no estoy involucrado en el mundo fanzine a mí me gusta mucho así y que sabemos por ejemplo estaba Brown eh, y yayo, que son bien movilizados y, y casi siempre vienen a Santiago. Pero en el mundo eh, fascinero eh, no sé cómo decirlo, pero hay que apoyar a, a autores de región, como Romina, como Paula. Eh, a investigadores también en dibujos que hablan ha estado, por ejemplo eh, a Edu, Rodolfo Aedo que vive en Aysén está eh, produciendo eh, sobre historias de allá eh, eh, está Daniel Abraham como ponencista también que él es de Puerto Montt y produce su fanzine en Puerto Montt y en Facebook que se mueve y es necesario eso, que también la, la gente que organiza Feria del Fanzine eh, apoyen en eso y ayudemos a atraer a, a, a, a, a conocer a toda esta producción que está, que está de, de una calidad notable. Perfecto, Jorge, y eh, agradecer la invitación, Mira, siempre eh, fue agradable poder eh, explayar más ahora porque en el. En la... Por tema de tiempo, tuvimos que, que sintetizar mucho la ponencia y eso, me una de otra vez. Perfecto, chicas, ¿A ustedes. Eh, nada, agradecer por la invitación. Eh, no, o sea, fue un día muy bien aprovechado y estoy muy contenta por eso. Qué, Muchas gracias. Bueno. bueno, lo mismo, agradecerles por el interés. Uh -huh. eh, por lo que dije, lo que ya Qué bueno, Hernán <risa> <risa> Agradezco también la invitación, primera vez y sí, sí, En vivo, en vivo. Sí, sí. Así que muchas gracias por la invitación. Y tú tienes una invitación, a de P hace varios años de que escribas esto justamente sobre Santiago, todavía no estaba esperando el... Ah, Y lo digo en la cámara. Ya, ya. Entonces, sí, no es presión. Entonces, no presión. No presión. Claro, que... Entonces voy a tener que. Sí, o sea, sí. Para ir cerrando. Acá Jacqueline Rojas dice, un programa muy importante para la divulgación del género del cómic. Y saludo para Hernán desde Brasil. ¡Oh, de bien. desde Brasil! Brasil. tú te obligado. <risa> Querida Josie, gracias por volver o sea, a tu van, casa. Me van, van a ver más y llevar. ¿Conocían a Josie usted? En una de las buenas historietas de los que tenemos, así que ya la están conociendo. <risa> sí. Sí. <risa> ah, el 1 y 2 de febrero voy a estar en Viña porque hay un evento medieval al cual voy a llevar mis ilustraciones de... Todos los famosillos que le he hecho retratos de vikingos y todas esas cosas. Así que, ¿hasta bien entretenido? Por si la gente de niña que va, que va a estar por allá. va a de China? A no. no. No. No. Ahí lo, lo, que, lo importante son los dibujos. Lo importante son los dibujos. Sí. Sí. Gonzalo. Un placer muchachos estar con ustedes. Se viene un 2020 muy, pero muy interesante junto con ustedes. Sí. Estamos comenzando este año sigamos adelante estamos buscando dos pisadores sean bienvenidos ya tenemos algunos y lo vamos a estar comentando en la próxima semana así que un abrazo los queremos mucho y nos vemos la próxima semana ya en ldp magazine para que conversemos un poco más de lo que vemos y para que nos lean también en la web y hoy día nos fue mundo viñeta más allá del manga y los superhéroes que se tomó este programa como les gusta decir a nosotros que un abrazo a que están por ahí para los que nos vemos Adiós Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se haya sentido acogido. Sí, que sí. sí, bueno. Sí, sí, es la idea de que se sientan como en su casa. Sí. Así que podemos conversar un poquito más. Por aquí nos estamos.